hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión entramos a analizar las herramientas de edición de caras dentro de lo que son las mallas para ello tendríamos la opción de menú face o cara y aquí tenemos las diferentes opciones de menú algunas de ellas las hemos visto las voy a dar por explicadas con lo cual eh, no, no me voy a reiterar en esto que vengo diciendo en cada vídeo, ¿vale? Bien, empezamos. La primera opción que tenemos es Extrude Faces. Es una extrusión. Las hemos visto ya, ¿de acuerdo? Extrude eh, Faces Along Normals y Extrude Individual Faces también las hemos visto. En, el, en los vídeos en los que estuvimos analizando las eh, herramientas de edición que hay en la barra de herramientas, aquí. ¿Vale? Si aquí desplegábamos, recordar, teníamos aquí Strut Alone Normals y Strut Individuals. ¿vale? Si no recordáis cómo funcionan esteos, eh, estas herramientas, echad un vistazo a aquel vídeo. ¿vale? La siguiente opción es Inset Faces, que lo hemos visto también. ¿Vale? Es un Inset. Es, creo que es esta, ¿no? Bebel, inset Faces, que es esta opción de aquí. ¿Vale? También en aquel vídeo se vio y vamos a puck faces puck faces lo que realiza es eh, la unión de todos los vértices de una cara en el centro de la cara con eh, por mediación de aristas y en una disposición radial de acuerdo esto qué significa ¿O esto qué es mirad voy a tomar voy a crear un círculo lo voy a mover en x Vamos a poner aquí y vamos a entrar en el modo de edición. Este círculo tiene 32 vértices, ¿vale? Para que esta herramienta funcione, tiene que existir una cara. Si no existe una cara, no funciona. Así que le voy a poner una cara con la tecla F, ¿vale? Que es una herramienta que hemos visto en el menú Vertex, ¿vale? Con la tecla F generábamos nuevas caras, aristas o vértices, desde vértices, ¿vale? Bien. Una vez que ya tenemos la cara, si con la eh, geometría seleccionada se si hago un POC Faces aquí, fijaros, hace una disposición radial de aristas, partiendo de todos los vértices del perímetro exterior y uniéndolos en el centro. ¿De acuerdo? Para esto sirve esta herramienta. Vamos a deshacer y vamos a ver la siguiente. La siguiente herramienta es Triangulate Faces. Triangulate Faces lo que nos va a hacer es todas las caras, va a tratar de triangularlas, ¿vale? De realizar triángulos. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Por qué queremos hacer triángulos? Bueno, la base está, por ejemplo, en el momento en el que queremos realizar una exportación de un objeto a otra eh, herramienta, como puede ser Unity, Unreal o eh, Substance Painter, por ejemplo, ¿vale? Cada una de estas aplicaciones triangula las eh, figuras eh, de un modo diferente. Y es que en el fondo las aplicaciones como Blender y 3ds Max y Maya y Unity y Unreal lo que hacen es eh, internamente triangular las figuras. Pero el cálculo que llevan a cabo para realizar esa triangulación es distinto. De tal modo de que si nosotros pasamos una figura sin triangular, lo que nos puede ocurrir es que a la hora de hacer ese cálculo interno, la propia aplicación, nuestra geometría en, otro, en otra herramienta tenga pinchazos o tenga deformaciones en la malla. ¿vale? Por eso es recomendable siempre, antes de realizar una exportación, triangular nuestras figuras. Y la herramienta para realizarlo está aquí. Triangulate Faces. Si yo le doy, fijaros que triangula todas las caras que tengo seleccionadas, que es el cubo entero en este caso. ¿vale? Para eso sirve esta herramienta. Bien. La siguiente herramienta es 3 to Quads. Esto lo que va a tratar de hacer es convertir en cuadriláteros todos los triángulos posibles. Y allá donde tenga capacidad de hacerlo, para, ¿Vale? Acabo de dar y veis que ha convertido todos los triángulos en cuadrados. Vale. Si tuviéramos un engón, evidentemente, en algún lado quedaría un triángulo. Pero la mayor parte de... de de la geometría, quedaría convertida en quads. ¿Vale? Es decir, que no es magia, es simplemente hace un cálculo y trata de buscarlo. Si tenemos en gons con vértices impares, quedarán triángulos. ¿De acuerdo? Solidify faces. Solidify faces lo que hace es solidificar, es decir, genera geometría adicional creando, pues, cierto grosor a las caras con las que estamos trabajando. Lo puede hacer en una cara individualmente o en toda la geometría. Adicionalmente a esto, comentaros que existe un modificador que tiene el mismo nombre, Solidify, y consiste en lo mismo. Lo que hace es solidificar la geometría. Esto normalmente lo solemos utilizar cuando tenemos una figura donde solo tenemos una única cara conformando la figura y le queremos dar solidez. Por ejemplo, una taza. Imaginad un cilindro. Lo vamos a hacer aquí para que lo veáis. Voy a añadir, a ver. vamos a añadir un cilindro, vale. Lo voy a mover en el eje x y le voy a quitar esta cara, vale. Sería la base de un vaso, por ejemplo. Imaginad. Voy a coger esta cara, la voy a escalar un poquito. Y así nos da la sensación de un vaso. Vale, le vamos a poner aquí. Así, vale. Save Smooth. Bien. Imaginaros, esto es la base de un, o la, la, el esqueleto, digamos, de un vaso. Si yo selecciono todas las caras y le hago aquí en Faces, un solidify faces vale no se aprecia muy bien porque el, el, la, el grosor que le ha dado es muy pequeño vale pero nosotros lo podemos incrementar podemos hacer un poquito más grande así por ejemplo vale y fijaros le ha dado un grosor si entramos al modo de wireframe vale veis que le ha dado un grosor a toda la figura vale y luego ya pues nada eh, terminar de, de definirlo y de detallar nuestro vaso de acuerdo es un ejemplo bien vamos a pasar a la siguiente herramienta la siguiente herramienta es wireframe Wireframe lo que hace es utilizar las aristas de nuestra figura y les da cierto grosor con caras muy chiquititas vale a, a la figura si seleccionamos la figura entera el cubo, vale, lo selecciono completamente, si hago un, un wireframe va a quitar todas las caras y va a dejar lo que es la estructura de nuestro cubo con geometría, vale, muy pequeña, muy, muy pequeña, fijaros que me estoy acercando muchísimo, se ve, ¿Cómo organiza la geometría? Estos son caras. Le al 3. ¿Veis? Estos son caras. Por detrás hay otras dos. Es decir, monta eh, como si fueran eh, cilindros de cuatro caras. ¿Vale? Y lo, y lo une. ¿De acuerdo? Muy fino. Ahora bien, si no seleccionamos toda la geometría. Estoy deshaciendo. ¿Vale? No, se ha puesto las teclas. Vaya por Dios. Un día de estos me acordaré, ¿de acuerdo? Y, y pondré las teclas antes de empezar a grabar. Un día de estos. Ese día me pasará algo. Preocuparos, por favor. Bien. Os comentaba, si en lugar de seleccionar toda la geometría, yo simplemente selecciono, pues, una serie de caras, o sea, un, una serie de aristas, ¿vale? Al dar al wireframe, la cara no la resta. Pero ha generado una geometría. Si yo, tal cual está ahora seleccionada, hago una G y la muevo en Y. Pues me ha generado geometría nueva en base a eh, las aristas de esa cara. ¿vale? Y es la misma disposición de caras chiquititas que hemos visto antes. ¿Veis? Es como un pequeño marco. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente es rellenar. Fill. ¿Vale? Rellenar lo que va a hacer es, eh, allá donde tengamos oquedades, rellenar con, con caras eh, la geometría. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Eh, voy a seleccionar todo esto. Lo vamos a quitar. Um, voy a añadir un círculo. lo vamos a escalar, vale, y eh, voy a añadir otro círculo, esta vez un poco más pequeño, incluso, si tomo estos vértices, por ejemplo, y los muevo un poquito así, y estos vértices de aquí los muevo así, y estos vértices de aquí los muevo un así, es decir, que no sea perfecta la geometría, y aquí pues da igual. Bien, una vez que ya tengo esto, bien ambas, ambas geometrías deberían de formar parte de la misma, del mismo objeto, así que los voy a unir con control J. Vale, ahora ya tenemos la misma geometría. Bien, si yo selecciono todo y vengo aquí y le digo Fill, ¿vale? Con Alt-F fijaros. Trata de unir lo está haciendo con triángulos todos los vértices. ¿eh? Y rellena la geometría pues como mejor entiende que puede hacerlo. Yo no sé si aquí al darle a un Tris to Quads, me lo convierte en cuadrados todo. La siguiente herramienta es Grid Fill. Grid Fill lo que hace es rellenar con una cuadrícula un loop de aristas, ¿vale? Eh, donde tengamos una oquedad. Eh, aquí no va a funcionar porque si selecciono un loop, veis que solo selecciona esta parte, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es quitar esta geometría X. Vamos a añadir una circunferencia por ejemplo. Vamos a entrar aquí, voy a hacer un extrude, lo voy a escalar, lo vamos a poner así y lo que vamos a hacer es un grid fill sobre esta parte de aquí, ¿vale? Vengo aquí, digo grid fill y fijaros que rellena con una cuadrícula la oquedad que nos ha quedado. Para que esto funcione, el número de vértices que tiene que a ver, en el, en el loop que tenemos seleccionado, tiene que ser un número par de vértices, ¿vale? Para que pueda realizar eh, esta disposición en cuadrícula. Aquí, en Offset, le indicaremos cómo queremos que esté dispuesto ese, esa rejilla, ¿vale? Y en Span, pues trataremos de eh, buscar una geometría con un número mayor o menor de aristas, ¿Vale? para confeccionar la cuadrícula de acuerdo la siguiente herramienta que tenemos en el menú es beauty faces si lo traducimos es algo así como caras bonitas vale en qué consiste esto bueno vamos a ver voy a quitar esto vamos a añadir texto así por ejemplo vale y lo que voy a hacer ahora es convertir este texto en malla Ir en Maya. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, pues una peculiaridad que tiene el texto cuando la convertimos en malla es que la geometría que queda es una geometría bastante horrible, ¿vale? Si entro en el modo de edición, fijaros la geometría que tenemos en este texto. Voy a seleccionar la letra E con, con la L, que es para seleccionar islas dentro de, de la misma geometría, ¿vale? Y le vamos a dar a beauty faces, ¿vale? A ver qué es lo que nos ocurre. Beautify faces, ¿eh? es embellecer caras. Os lo he traducido mal antes. Fijaros. Bueno, la disposición, digamos que mm, lejos de ser eh, una topología eh, fenomenal, la disposición es una disposición correcta. Incluso ahora, eh, con todos estos trees que tenemos por aquí, si hacemos un trees to quads, Fijaros, la geometría de la letra ha mejorado enormemente en comparación a lo que teníamos originalmente, ¿vale? Aún así, todavía nos quedan algunos triángulos, ¿vale? Pero esta geometría es mucho más, está más embellecida de lo que estaba originalmente, ¿vale? Para eso nos sirve la herramienta eh, Beautify Faces. La siguiente Opción que tenemos es intersect knife, ¿vale? Esto es intersecar, intersecar con la función de cuchillo, ¿vale? Y eh, intersect boolean, que es intersecar con booleanas, con operaciones booleanas. Bien, para ver esta opción, voy a ir a eliminar el texto. Ahora voy a añadir una serie de elementos. Realmente voy a añadir un cubo. Y eh, voy a entrar en modo de edición. Y aquí vamos a voy a empezar a realizar Shift-D. ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Shift-D en X. ¿vale? Y así os explico las opciones de intersecar. Bien, si tengo eh, esto seleccionado, la tecla L selecciono toda la geometría inferior y si le doy a intersect knife, vale aquí le podemos eh, dar indicaciones sobre qué es lo que queremos realizar, vale, fijaros. ¿Vale? Ha realizado un corte utilizando eh, la lógica de eh, la herramienta knife, cuchillo. Bien. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, esto lo podemos hacer tanto con una cara como con toda la geometría entera. ¿Vale? Voy a deshacer. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta cara. Y con esta cara seleccionada, o mejor voy a seleccionar esta cara, con esa cara seleccionada voy a hacer un Intersect Knife. ¿vale? Y fijaros, si yo selecciono esto ahora, ha realizado el corte en base a esa cara. ¿De acuerdo? Y como las caras llegaban hasta este punto y este punto, acordaros cuando os hablaba de la herramienta de cuchillo que eh, necesitaba unir eh, a, a la geometría, buscar eh, la manera de que la geometría quedara toda unida a través de vértices. ¿vale? Entonces busca el vértice más próximo y ahí genera una arista nueva para cerrar la geometría. vale Bien. La herramienta Intersect Boolean utiliza, o sea, la, la finalidad es la misma, pero utiliza eh, algoritmos de booleanas para realizar el corte. Entonces, si yo selecciono esta geometría completa y hago un Intersect Booleans, ¿vale? aquí también tengo las diferentes opciones con las que quiero que se realice la intersección. ¿vale? En este caso, lo que calcula es la diferencia. Pero si hago la unión, eh, perdón, la intersección solo es el punto donde ambas están intersecadas, ¿vale? Y si selecciono la unión, pues al seleccionar esto me lo considera como una única geometría, pero si venimos al wireframe, fijaros que en el interior ha eliminado la geometría interna, ¿vale? Que aquí no ocurre. Es decir, ha unido las dos piezas, ha generado la geometría necesaria para que queden eh, unidas y eh, así quedan, ¿vale? Bien. La siguiente herramienta que tenemos es Belt Edges Interfaces. Esto es lo que nos va a permitir es tomar una arista que esté suelta y fusionarla a la geometría. Si yo duplico con Shift D esa arista en el eje X la muevo, por ejemplo, y la pongo aquí. Esta arista está suelta, ¿vale? Para que lo veáis, la voy a seleccionar y la muevo. Veis que está suelta, ¿no? Bien, botón derecho para anular el movimiento. Yo la selecciono todo y le doy a felt Edges Interfaces, ¿vale? Eh, aparentemente no ha ocurrido nada. Pero ahora esta arista ya me la ha incluido en, en la propia geometría. Si yo la selecciono y la trato de mover, veréis que ya queda unida. ¿vale? Originalmente estaba suelta. ¿Vale? Ya lo único que nos queda, Shade Smooth, que ya lo hemos visto, que lo que hace es suavizar las caras y Shade Flat, lo que hace es facetar las caras. ¿Vale? Eh, lo hemos visto ya en, en varias ocasiones. Si yo selecciono toda la geometría y le doy aquí Shade Smooth y vengo aquí a las normales y hago el auto smooth, queda ahí marcado más o menos. Vale, Si tuviera un, un ángulo, por ejemplo, vamos a seleccionar esta cara, vamos a hacer un extrude. es el mismo ejercicio que hicimos en el vídeo anterior. Vamos a dejar así, ¿vale? Si yo me salgo al modo de objeto, veis que la arista no se nota porque tenemos el shade smooth hecho, ¿vale? En las caras. Ahora bien, yo selecciono estas dos caras y le hago un shade flat. Lo que hago es facetar estas dos caras. Si salgo al modo de objeto ahora, veis que aquí la arista se nota y en el resto no, porque está suavizado. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa es la función que tenemos con Shade Smooth y Shade Flat. ¿vale? Y Face Data lo que eh, tiene es un submenú donde tenemos eh, opciones para rotar y revertir colores, UVs, ¿vale? y eh, marcar el Freestyle ¿vale? a las caras. Lo veremos eh, más adelante con más detalle, de acuerdo? según vayamos trabajando con todo eso. Así que yo creo que con esto lo hemos visto todo. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.